Hola, buenas tardes. Eh, para la gente que no estaba ayer, yo soy Benjamín un Benjamín Covere, un desarrollador web francés. Y ya. Yeah. Eh, hoy vos, eh, voy a presentar uh, Wisicha. Voy a, a demostrar que es muy sencillo crear un, una, una gestión de boletines en un sitio con Wisicha, ¿vale? Uh, si pues ya ha estado diseñado para, para ser um, muy sencillo para, para la gente entonces para diseñadores y gente que, que haga servicio de, de creación de sitios y tal es muy sencillo también para aprender a, la, a los clientes a los usuarios uh, bueno uh, Podéis recoger el programa en, en el repositorio de WordPress porque es gratis y también tiene una versión premium con funcionalidades más avanzadas. Bueno, uh, primera cosa que tenemos que hacer con, uh, con este plugin es instalarlo. Uh, por razón de tiempo, no vamos a descargarlo y tal, pero lo tengo reinstalado uh, justo ahí. Uh, entonces, la primera pantalla que tienes cuando instaláis uh, el Wixija es así. Uh, tiene un, algunos mensajes que os explicáis uh, que hay usuarios de WordPress que han sido uh, sincronizados uh, y importados en, en la lista de suscriptores de Wixija, ¿vale? Eh, la primera cosa que tenemos que hacer eh, cuando instalamos Wizisha es configurar eh, la... configurar espera porque no lo sé exactamente en español estoy usando utilizarlo en, en inglés más el método de, de envío sí. y... bueno la primera cosa vamos a hacer es enviar un email de prueba para ver que todo funciona bien, ¿vale? Entonces, ¿vale? Normalmente lo voy a recibir por ahí. Aquí lo tienes. PHP Mail funciona como es ya. Muy bien. Uh, si utilizas un, un servidor uh, compartido, significa que hay más de un agente que utiliza el servidor eh, se puede ser que eh, la ip de vuestro servidor va a ser en una lista negra eh, blacklist eh, significa que cuando si queréis mandar eh, boletines de vuestro sitio probablemente va a caer en el spam o probablemente no va a ir a ningún sitio ni, ni en el spam ni nada ¿vale? Entonces, la, la cosa que vamos a hacer es configurarlo eh, primero con el SMTP. Eh, ahí yo veo un error en la traducción eh, española, SMPT, que no es eso. Eh, entonces, yo voy a configurarlo con un servicio de SMTP que se llama Elastic Email, que es un servicio de SMTP profesional. Y que tiene todos sus servidores, o la mayoría de sus eh, servidores, en lista blanca. Significa que la mayoría de del tiempo no va a caerse en el spam o algo así. ¿Vale? Este servicio puede compararlo a um, algo como uh, Mandrill. No sé si lo conocéis. Es un servicio de MailChimp para mandar emails, Mailchimp conocido, y me imagino que lo conocéis, o alguna gente lo conoce Bueno, vamos a enviar un email de prueba con el SMTP. Crucemos los dedos. Ahí funciona. Bueno, yo guardo y ajustes. Eh, también voy a cambiar la, la frecuencia de envío. Y ahora la primera cosa que vamos a hacer es, bueno, la siguiente cosa que vamos a hacer es crear una lista. Una lista que es, es una manera de agrupar uh, los suscriptores a vuestro, uh, a vuestro sistema de boletines, ¿vale? Entonces, añadir lista, vamos a crear una lista. Uh -huh. Uy. ¿Qué ha pasado? Un momentito. Vamos no sé a si se ve bien. Vale, añadir lista. Ah, ahí he recibido el, uh, el email del SMTP. SMTP funciona como Buizilla, muy bien. Uh, voy a añadir otra lista uh, para, para después uh, demostrar la posibilidad de uh, noticiar nuevas entradas, que es una posibilidad muy importante en Buizilla. Uh, añadir lista. Estoy seguro cómo se escribe recibir creo recibir uh, nuevas entradas y la próxima etapa es crear un formulario. Por hacer eso vamos a ir en la parte uh, de widgets de de apariencia de WordPress y vamos a colocar el, Uy, muy pequeña, vamos a colocar este widget ahí, de suscripción uh, a Wizzija, y vamos a seleccionar estas dos listas, recibir nuevas entradas y doce sería. Hay algunas opciones que no voy a explicar ahora porque no tenemos el tiempo. Uh, seleccionamos esta opción, vale... Lo guardamos. Y ahora, si tenéis ordenador encendido, podrías participar y suscribir en esta página. Lo voy a hacer. Espera. Bencovere.com. vais a tener un formulario normalmente al lado en la bar ahí entonces uh, test .com. vale yo es, eh, selecciono las dos uh, listas vale se va a cargar ¿no entiendéis perdona bueno la próxima etapa va a ser de eh, confirmar vuestra inscripción, porque eh, la manera eh, normal es de tener la, el doble opt-in activado, significa que tiene que confirmar vuestra, eh, la existencia de, vuestra, eh, de vuestro correo, ¿vale? Pues yo espero, normalmente llegan los bulk o las notificaciones ahí lo tengo pinche aquí para activar vale bueno una vez que está activado voy a crear el primer boletín es muy lento, lo siento La creación de boletín se hace en tres pasos. El primer paso es muy sencillo. Selecciona el tipo de, de boletín que quiere utilizar. Uh, voy a ver, vamos a ver luego qué es el tipo automático. Pero um, ahora vamos a mandar un boletín normal, ¿vale? Estándar. Entonces ponemos el asunto. Uh, ya se, eh, seleccionamos una lista para mandar eh, el correo que vamos a seleccionar esta bueno, hay mucha gente que se ha suscribido muy bien voy a mandar mucho spam <risas> bueno el segundo paso es muy bueno es la parte que, que estoy muy orgulloso que me da bueno que me gusta mucho es un editor visual eh, que funciona en modo drag and drop vale entonces eh, aquí tenéis unas opciones un, un bloqueos que puedes poner ahí en zonas que aparecen cuando cuando pasáis eh, encima de, del diseño. Y bueno, la primera cosa que vamos a hacer es poner un, un bloque de, de texto. Vamos a mojar esta parte. Bueno, ahí tengo un texto. Muy bien. Eh, segunda cosa, vamos a cambiar eh, el, el tema ¿no? Porque el tema es un poco sencillo, vamos a decir ¿no? Tenemos una lista de temas Tenemos también un, una API Que permite descargar temas directamente de nuestro servidor Ahora tenemos una lista de 20 temas ¿vale? Pero vamos a añadir más eh, en tiempo Ahí tenéis eh, los de amarillo son solo para la versión premium, ¿vale? Pero también tienes un montón ahí. Eh, tienes una paginación ahí y otros te, temas por ahí. Mm, no voy a descargar uno porque va a pasar mucho tiempo. Entonces voy a elegir uno de estos dos. Ahí, yo aplico. Directamente se cambia, ¿vale? ahora lo que vamos a hacer es cambiar eh, la parte del header que es la parte de base que tenemos lo, los archivos photoshop si queréis eh, cambiar el estilo directamente en photoshop entonces vamos a añadir una imagen La imagen está, muy bien. Vale, aparece con tiempo, pero aparece. Vamos a borrar esta. Ponemos esta ahí. Bueno, no, eso es no, no es el editor. Entonces vamos a ponerla en otro lado. Ahí al lado del texto, ¿no? Puedes cambiar uh, cómo se alinea con, con el, uh, el texto. Ahí. Uh, vamos a añadir otra... Bueno, no lo voy a hacer otra vez porque vamos a pasar todo el día. Vale, ya está. Aquí lo pongo. Ya. Me parece bien. Bueno, si sí, puedo también arreglar el color del background si no me si no me gusta. Y funciona un poco como Photoshop para cambiar el color. Es muy, muy sencillo. Es muy intuitivo, ¿no? Ahí, puedes cambiar el color, ahí se cambia directamente uh, atrás. Vale. Ahí está. Mm. Siguiente paso. Y bueno, no, no hay mucha cosa que tenemos que hacer en el, en el paso siguiente, solo tenemos que, que, que, que mandarlo para estar... Uh... Vale. ahí, enviar y ahora lo que va a pasar es que no se van a enviar inmediatamente los emails, es que se van a poner en un sistema de cola Significa que uh, van a mandar uh, los, los emails poco a poco uh, Con la frecuencia que ha elegido uh, en, en los ajustes vale Yo he elegido algo como cada dos minutos uh, Por uh, problema de tiempo vamos a mandarlo uh, manualmente uh, Ya está Y durante este tiempo voy a crear otra... Um, otro boletín, ¿vale? Bueno, está mandado crear un nuevo normalmente lo vais a recibir ahora, yo creo espero que no, no ha llegado en el spam Sí. ¿Sí? ¿En el spam? No. no. Ah, uf, qué susto. <risa> bueno, eh, quería saber, bueno, una, una particularidad muy buena de, de, de WordPress es es eh, la funcionalidad de, de notificación de, nuevos, de nuevas entradas en tu sitio, ¿vale? Uh, eso ahora uh, lo hace otro programas. yo quería saber uh, quién utiliza por ejemplo Feedburner con sus clientes ¿sí? mucha gente ¿sabéis que se va a cerrar probablemente en poco tiempo? ¿sí? <risa> bueno, eso que va a pasar uh, y MailChimp me imagino ¿sí? vale bueno usáis uh, para, ¿Para qué razón exactamente? ¿Porque podéis mandar eh, seguramente en servidor eh, en lista blanca o porque tiene sistema de notificaciones? Bueno, no se puede preguntar esta cosa. Eh, bueno, lo bueno de, de WordPress, eh, de Wisija, es que se puede mandar notificaciones automáticamente. Entonces, elijo el, el tipo automático de boletín. Eh, hay nuevos posts. enviar enviar cuando hay nuevos posts. bueno la traducción es un poco mala yo creo tenemos que revisarla eh, puedes elegir la, la, la frecuencia entonces una vez al día por semana mensual mensual cada, cada día primero segundo tercero etcétera y también se puede mandar inmediatamente eso es exactamente como FeedBurner o el sistema de RCC de MailChimp, ¿vale? La diferencia es que tenéis el control, está todo en, en Wordpress, ¿vale? Entonces ponemos un asunto que va a ser otro uh, uh, post title. Post title es un shortcode para poner el título del artículo que se va a mandar uh, cuando se publica un, una nueva entrada, ¿vale? voy a elegir la, esta lista, recibir nuevas entradas paso siguiente hay otras cosas que no hemos visto porque me he dado prisa eh, pero el editor visual eh, puede, puede poner otra cosa más que solo un poco de, de texto ahí y una imagen por allá eh, también podéis eh, poner artículos de WordPress con imágenes y se va a poner eh, inmediatamente así vamos a verlo eh, ahora bueno ahora tenéis un boletín automático para mandar eh, para mandar eh, nuevas entradas vale entonces lo que lo que pasa es que crea un, un nuevo una nueva entrada Uh, que es dinámica ahora uh, pone por ejemplo el último que he escrito la última entrada que he escrito en, en mi blog pero no es esta que se va a mandar la próxima la próxima que se va a mandar es la próxima vez que vais a mandar un que vais a crear un artículo vale uh, pero voy a poner un artículo si puedo no puedo bueno puedo poner también uh, divisor tenemos una lista de divisor puede configurarlo por ahí que cada tema tiene su propio divisor ahí voy a elegir este que es bastante bueno voy a elegir otro tema para hacer la diferencia con la, el boletín que he mandado justo antes entonces voy a poner este y voy a dejar este este header, ¿vale? Que no quiero poner otra imagen ni perder tiempo. Uh, también podéis poner marcadores social, que tenemos una, una herramienta por eso. Uh, se hace mucho en, en los boletines ahora, entonces es muy bueno. Tenemos una lista de, de, de marcadores social ahí que podéis elegir. Entonces, eliges lo que, que os gusta más con, con el tema que eligéis. Voy a seleccionar este. Vale. Y ahora voy al siguiente paso y voy a activar el, uh, el boletín. Vale. Vale, pues eh, ahora veis, eh, hemos mandado un, una, una, un boletín justo antes y ahora hemos creado un boletín automático. Vale, y ahora lo que voy a hacer es crear una entrada en, en WordPress, entonces voy a añadir nueva. Tengo un enlace... Ahí... está... Bueno... Eh, podría poner también una imagen y sería detectada y se, se va a poner directamente automáticamente en, la, en el boletín, pero no lo voy a hacer ahora porque vamos a perder más tiempo. Entonces lo voy a publicar y vamos a ver en la lista de boletines que ahora se va a crear un, un boletín hijo... Uh, y este bolete, hijo, se va a poner en se, se va a mandar uh, automáticamente, vale, Lo refrescamos otra vez. Que tengo un problema técnico no sé exactamente lo que ha pasado que normalmente debería aparecer pero no sé por qué no aparece Entonces, entradas en ya... eh, bueno lo voy a hacer en locar rápidamente para que veáis lo siento por este problema que lo he repetido, que funciona muy bien, lo juro eh, básicamente mandar asunto pues, ta, ta. El siguiente paso Bueno, ahora ha funcionado. No sé por qué exactamente no ha funcionado. Probablemente he ido demasiado rápido y no he seleccionado el bueno sistema. Y ahora está, mando, está en modo mandando, ¿vale? ¿Habéis visto el, arti el título del artículo? Uh, se ha puesto automáticamente ahí uh, para re reemplazar el, el, el shortcode, ¿vale? Bueno, lo voy a enviar y lo voy a recibir. Normalmente, si ¿sí he configurado el local, espero que sí. Esa es la presidente. Vale, lo he recibido. Por fin. Pues ya, yo creo que... ¿no? ¿No tenemos más tiempo? <risa> vale, pues acabó Lo siento por el problema de tiempo y gracias.